El final de una presentación también es un momento importante. Entre otras cosas porque se ha demostrado que la parte final de una experiencia influye notablemente en el recuerdo que conservamos de la misma. Es decir, lo que aprendamos de una presentación, lo que recordemos, nuestra impresión general, estará muy influenciada por la parte final. Por lo tanto, ¿cómo debemos enfocar el final de una presentación? Pues muy sencillo, tenemos que reforzar el propósito. Cada presentación tiene un propósito, tenemos que aprovechar el momento final que tiene esa importancia para la audiencia y para nosotros para que recuerden el mensaje, tenemos que aprovecharlo para reforzar ese propósito. Si el propósito era informar, pues quizá debemos aprovechar ese momento para recordar la información más importante que hemos suministrado, los puntos más esenciales. Un resumen, recapitular. Si la presentación tiene por objetivo Persuadir. Quizá debemos aprovechar ese momento para recordar lo que esperamos de la audiencia. ¿Queremos que la audiencia haga algo? Pues pedírselo. ¿Queremos que. Depende del propósito, pero tenemos que aprovechar ese momento final para reforzar el propósito. Hay muchas formas de finalizar una presentación, pero una que no debemos hacer nunca. Nunca se debe acabar una presentación simplemente callándose. Así de repente, que no quede claro si hemos acabado o no. Es un error muy común, estar hablando, hablando, hablando, igual estás contando las conclusiones, pero con el mismo tono de voz que el resto de la presentación y de repente te callas. Y es un momento embarazoso para el que presenta y para la audiencia porque no saben si hemos acabado. ¿Habrá acabado ya? ¿Hay que aplaudir? Bueno, tiene que quedar claro que hemos acabado. Y una forma fácil de conseguirlo es muy fácil, decir gracias o gracias por vuestra atención. Lo que ocurre es que alguien se ha molestado en analizar los 217 mejores discursos de toda la historia, de todo el mundo, y de esos 217, solo siete acababan en gracias. ¿Qué significa eso? Que cuando acabamos un discurso, una presentación con rotundidad, el gracias no es necesario. Muchas veces debemos decirlo, por ejemplo, pues en un entorno académico o estamos presentando el trabajo fin de estudios, pues yo creo que es necesario decir gracias por su atención. Pero se trata de que tengamos un final que haga innecesario ese, esa frase de gracias. Y eso es lo que vamos a intentar. ¿Cómo acaban, por ejemplo, los espectáculos de fuegos artificiales? Con la traca final. En la traca final hay más ruido, más explosiones, más luz. Pues así tenemos que acabar nosotros. En este sentido van los consejos que nos da Javier Reyero, periodista y experto en comunicación, de cómo debemos afrontar el final. Van enfocados por ahí, por la energía. Tenemos que acabar con energía, tenemos que rearmarnos física y moralmente para hablar con rotundidad, con entusiasmo, incluso diría con vehemencia. O sea, te, tiene que ser un, una finalización rotunda, clara. Tenemos que sacar nuestras mejores armas. Es decir, si se nos da muy bien las citas, pues poner una cita relevante. Si se nos da muy bien el humor, pues terminar con una anécdota simpática. Dice Javier Reyero que este momento del final es tan importante que no debemos nunca improvisarlo. Hay que incluso memorizarlo. O sea, tenemos que saber de memoria o pensar de antemano claramente cómo vamos a finalizar nuestra presentación. Otro experto en presentaciones, como Gonzalo Álvarez, dedica un capítulo completo de su libro El arte de presentar a cómo debemos finalizar una presentación y nos da unos consejos muy interesantes que vamos a repasar. El primero es resume los puntos principales. Es decir, has contado cosas a lo largo de la presentación, hay unos puntos principales, un mensaje principal, pueden ser uno o varios, resumirlo, recordarlos. Cuanto más larga es la presentación, más fácil es que esos mensajes principales, esos puntos, se difuminen y se olviden por parte de la audiencia. Otro consejo importante es recordar, reafirmar el beneficio que tiene esa presentación para la audiencia, que tiene que tenerlo. Estamos enseñando algo que tiene que ser interesante para ellos o que lo pueden necesitar en el futuro. O les estamos persuadiendo de comprar un producto que les va a aportar algún tipo de ventajas. Tiene que haber un beneficio. Bueno, pues recordarle el beneficio de... y decirlo explícitamente. Muchas presentaciones cuyo objetivo es persuadir tienen una llamada a la acción. Queremos que la audiencia haga algo. Bueno, pues hay que decirlo. Claro, esto es curioso, lo que ocurre es que muchas veces nos da vergüenza, ¿no? Si yo quiero vender un producto, pues a, a una empresa, igual es un poco duro decir, o terminar la presentación diciendo, contrate nuestros servicios. Pero hay que decirlo de forma explícita, aunque sea de una forma un poco más indirecta. Pero no, como se hace muchas veces, que se quiere hacer tan indirecto, que se hace tan veladamente y de forma... que, que, nos, que al final la audiencia se va sin saber lo que esperamos de ellos. Les pedimos algo y ellos no tienen claro qué es. Bueno, pues hay que decirlo de una forma o de otra, al final de la presentación. Por ejemplo, os pido que financiéis este proyecto. Dejarlo claro. Otro consejo muy curioso de Gonzalo Álvarez es que enuncies esa frase final con, con entusiasmo, con contundencia y te calles. Muchas veces, ese momento final lo pensamos bien y, y es acertado, pero luego lo estropeamos porque no callamos y seguimos hablando. ¿no? Decimos, por favor, financiad este proyecto. Muchas gracias por vuestra atención. Pero luego seguimos, porque bueno, claro, os he contado las ventajas, aunque bueno, entiendo que en estos momentos de crisis es difícil encontrar dinero, pero bueno, también como os dije, y seguimos hablando y hablando y nos vamos por, por los cerros de Úbeda, y hemos diluido un poco el mensaje final que habíamos dicho. Así que hay que enunciar esa frase final, recordando el propósito, resumiendo los puntos principales, la llamada a la acción. Gracias, si es necesario, y callarse. La última diapositiva. Esto es una pregunta que se hace, nos planteamos muchas veces. ¿Qué hay que poner en la última diapositiva? Lo más habitual es encontrarse una diapositiva que pone gracias. Bueno, pues esto está correcto, puede ser buena idea porque es reforzar un poco pues ese sentimiento de agradecimiento a la audiencia por escucharte, pero es un error. Es un error porque esa transparencia, esa diapositiva se va a quedar en la pantalla igual mucho tiempo, hasta que venga el próximo ponente, durante el turno de preguntas, o hasta que apaguemos el proyector. Y la podemos aprovechar para reforzar el propósito, para poner los puntos principales, para recordar la llamada a la acción. Así que, en lugar de gracias, es mejor idea utilizarla para reforzar el propósito de la presentación. Y por último, un consejo curioso de Gonzalo Álvarez, y es evitar, si es posible, el turno de preguntas. Muchas presentaciones acaban en un turno de preguntas. A veces no se puede evitar, por ejemplo, pues un trabajo fin de grado, hay un turno de preguntas por parte del tribunal, una presentación de una tesis doctoral, porque es obligatorio, por la normativa. Pero si se puede evitar, lo tenemos que intentar. ¿Por qué? Porque tú has acabado con, con rotundidad, recordando esos puntos principales, la llamada a la acción... Viene el turno de preguntas y hay preguntas buenas, preguntas malas, preguntas relacionadas con lo que has contado o igual viene alguien que empieza a hablar de otra cosa que no tiene mucho que ver o tiene un mensaje contrario al tuyo y se entra en un debate y al final para la audiencia queda diluido ese, ese final. Así que si se puede hay que tratar de evitarlo. Bueno, estos son los consejos que nos da Gonzalo Álvarez, muy interesantes y vamos a ver ahora diferentes ideas para finalizar una presentación con algún ejemplo de, de cada una de ellas. La primera idea puede ser volver al principio. Algo tan sencillo como volver a recordar cómo empezamos la presentación, porque se supone que lo hicimos de una forma eficaz, con una historia, una anécdota, un dato, bueno, pues recordarlo. Eso que contamos al principio se va a ver con una nueva luz después de la presentación, porque se supone que lo hemos elaborado, que hemos hablado de ello, que sabemos más. Pues puede ser una forma interesante de terminar. Otra es el reto. Hay una llamada a la acción a la audiencia y se la vamos a plantear como un, deto, un reto. Podemos decirles, bueno, os he intentado convencer de ayudar a estos niños del tercer mundo. No sé si lo vais a hacer o no, pero yo personalmente lo haré. Creo que debemos hacerlo, plantearlo como un reto, esa llamada a la acción. Es una forma eficaz de terminar. Otra posibilidad es lo que se llama el eco o la repetición. El eco sería repetir una palabra machaconamente como un tambor varias veces y la repetición una frase completa. Por ejemplo, yo puedo haber hecho una presentación sobre cómo hacer presentaciones y haber insistido sobre la importancia de la audiencia. Entonces puedo acabar diciendo, recuerda, solo hay un protagonista, tu audiencia, tu audiencia, la audiencia. Recuerda, piensa siempre en la audiencia, machaconamente. Este efecto de repetición es muy, es muy efectivo. Recuerdo ahora pues, el famoso discurso de Martin Luther King que dice, tengo un sueño, tengo un sueño, tengo un sueño. Muchas veces esta forma de repetirlo ayuda a que el mensaje quede totalmente claro. Otra posibilidad es, al final de la presentación, poner y repetir el título de la misma. Para que quede bien es importante buscar un título impactante, o sea, un título que llame a la acción y que tenga cierto impacto. Por ejemplo, yo puedo pensar en una charla sobre presentaciones y titularla No más muertes por PowerPoint después de la charla cuando acaba la parte final volvemos a poner el título y digo no más muertes por powerpoint se supone que hemos aprendido formas de hacer mejor una presentación otra posibilidad repetir una frase machaconamente pero a lo largo de toda la presentación el mismo ejemplo puedo decir piensa siempre en la audiencia en un punto de la presentación más adelante recuerda que esto que estamos viendo siempre hay que pensar en la audiencia otra vez más adelante os recuerdo la importancia de pensar en la audiencia cuando lleguemos al final la audiencia va a ser capaz de terminar la frase yo puedo decir recuerda piensa siempre en y dirán todos la audiencia si se han enterado de algo, claro otro ejemplo finaliza con la historia la idea es contar una historia al principio o durante el desarrollo de la presentación pero dejarla un poco inconclusa y cuando lleguemos a la parte final de la presentación decir, bueno, recordáis la historia y terminarla un ejemplo, yo puedo empezar una charla sobre prestaciones diciendo os voy a contar una historia, yo tengo un amigo que se llama Juan que hace unos meses tenía que hacer una presentación muy importante, preparó un powerpoint y cuando llegó al sitio, resulta que se les había roto el ordenador y tuvo que hacerla sin, sin ayuda ninguna del powerpoint y lo dejo ahí cuando llegue a la parte final de la presentación puedo decir ¿recordáis la historia que os conté al principio de mi amigo Juan que se encontró que tuvo que hacer una presentación sin medios informáticos? pues le quedó genial ¿por qué? porque ha seguido los consejos que hemos visto la tenía perfectamente planificada y la podía hacer perfectamente sin ayuda de la pantalla finalizar la historia otra posibilidad la podemos llamar un cierre de película. Es una forma de acercar el mensaje a lo cotidiano, a lo que conoce la audiencia. Muy fácil, se trata de mencionar una película, una serie de televisión que conozca la mayoría de la audiencia. Por ejemplo, hemos visto consejos sobre presentaciones. En la película El discurso del rey, el protagonista tiene un miedo terrible a hablar en público, que incluso llega a tartamudear, pero Podéis ver en la película que con un poco de esfuerzo y con las técnicas adecuadas se puede superar. Nosotros hemos visto en esta presentación multitud de técnicas que nos van a ayudar también a dar un discurso, una presentación, con total confianza. Referenciar una película conocida por la audiencia. Y por último, terminar con una cita. Esto siempre es muy interesante, esa frase de alguien conocido retumbar en nuestras cabezas y será el recuerdo, gran parte del recuerdo que conservaremos de la presentación. Poner una cita, claro, relevante para la presentación. O mejor aún, una cita y luego repetir nuestro mensaje. Una cita que refuerce nuestro mensaje, que veamos el mensaje de la presentación con una nueva luz a partir de la cita que he puesto en la pantalla. Por ejemplo, yo puedo decir que diseñar una presentación sin tener a la audiencia en mente es como escribir una carta de amor y dirigirla a quien corresponda. Pues nosotros tenemos que pensar también siempre en la audiencia. Ese es nuestro mensaje. Esa era la cita. Bueno, hemos visto multitud de ideas para finalizar una presentación. En otros vídeos también os hemos contado ideas para empezar y para introducir variedad durante el desarrollo de la presentación igual estás pensando buf yo el problema que veo es que no se me ocurre nada yo tengo una presentación muy rara sobre los compuestos isoméricos del no sé qué y qué historia puedo contar qué anécdota qué metáfora cómo empiezo cómo acabo bueno esto nos pasa continuamente y con presentaciones técnicas todavía más este curso es una oportunidad para encontrar ideas porque en los foros puedes poner Ideas para tus presentaciones y ver las ideas que ponen los demás para diferentes presentaciones y así se nos, ocurren, se nos pueden ocurrir muchas ideas para que nuestra próxima presentación sea eficaz en este sentido. Que tenga un comienzo eficaz, un final eficaz y mantengamos el interés de la audiencia durante el desarrollo.